Yo no sé cómo hacen los youtubers para que no se escuche el ruido de fondo. Yo cerrar la ventana y morir de calor. ¡Hola chicos, Estamos con... Alejo en Crash Royale. Muy buenas a todos, gente. Y os cuento que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer una partida en la cual serán puras mujeres. Eh, no preguntes por el golem, te, te juro que es una mujer. Eh, sí. Tienes ojos rositas. Pero no sabemos de si la verdad el sexo, si la verdad es. Y Alejo, como ah, no a, tiene a, el golem, a, tiene a, esqueleto. Al rato transexual. Y Alejo, como no tiene el golem, pues ha puesto el esqueleto, que, que no podemos identificar sí. los huesos, así que tampoco sabemos si es hombre o mujer. Pero mira, mira, mira, el chat no, no es Alejo, es aloje. No fastidies. He dicho el nombre mal. Sí, estará en el canal de la descripción, así que si queréis pasaros por su canal, mirad aquí abajo y está. Y aquí estoy, mando un saludo a Sans Tutoriales. Oh, que se es puede que... elegir escenario. ¿Qué? Oh, Dios mío. Dios, qué, qué, qué nostalgia. Cuando ¿Qué empecé a casar, jugar, eh? ¿Qué tiempo cuando jugaba en esta arena? Y lo peor de esta baraja es que no me gusta el P.K. A, a mí tampoco, es demasiado lento y se distrae <ríe> con demasiada facilidad. Y gasta un montón de elixir para nada, oh. ¡Guerra de pecas! ¿Quién reventa primero? ¿Quién reventa primero? ¡Vamos azul! ¡Vamos azul! ¡No me fastidies! ¡A mí el peca Tú eres de de la vida. ¡No tienes ventaja! No vale, te voy a la torre Report, porre, abuse ¡Dúo de chicas! ¡Pijamada! Vaya hombre! ¡Dúo de está peñines! Reventando. Está reventando... tenía padre reventando. La que me va a caer por la derecha no tiene nombre La que me está cayendo a mí también no tiene nombre El problema aquí es que si sí, el peca se distrae con esos colores. No, te ganas ¡No! que se me venía por el otro lado te he dos veces seguís a mi canal en tu canal y ahora tú me ganas en el sí, mío es que yo, yo te gano en el tuyo y tú me has ganado mi, en mi canal ¿pero esto qué es? vamos a por la revancha hostia hay dos Kevin ¿cuál eres tú? no, no, no, no <risa> Esta arena es la que arena que más odio ¿Por qué? Porque es la primera Esta es la arena 3 No sé yo, no podía pasar de arena esta arena 4 No sé por qué no podía Vale, y no puedo parar eso No puedo parar eso Se está acercando ¿Qué hago? No, y el pequeñín El pequeñín me viene detrás No, no, bruja no, los secretos. esqueletos Vale me quedo sin bruja Y yo me quedo sin mostropora que ¡Mataste al alquivista! Y ahora el peca grande dirá ¡Esta es noche de chicas! Vale, pues no, no, hay, no hay noche de chicas. No, no lo hay. <ríe> me vas a ganar otra vez en mi canal. Tú me has ganado, mío. <ríe> pero no puede ser esta. No me lo creo, tío. <ríe> o sea, invito a Lince y me pego una paliza. Te invito a ti y me pego una paliza. Cualquiera que invite a mi canal me va a pegar una paliza. ¿Qué es esto? <ríe> y yo, yo me pido con, con Lince. La verdad es <ríe> que sí. <tío. ríe> me río, pero en verdad es deprimente. Sí, no, eso me ha pasado a mí también en mi canal. ¿Sí? Lo de... Y como coronero que soy voy a pedir antes de irme ¿Qué quiere rayos? Y bueno, espero sí. que os haya gustado <risa> Y bueno, espero que os haya gustado Si hay un like estaría eternamente agradecido nos vemos en el próximo vídeo Adiós, Adiós. ...esa de combinado sí. <risa>